¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy y hoy seguimos con los sorteos de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Explico brevemente la metodología de los sorteos exponenciales. El número de Pokémon a sortear dependerá de la cantidad de suscriptores que tenga mi canal, lo cual aumentará tu porcentaje de probabilidad para ganarlo. Por ejemplo, si tengo entre 0 y 100 suscriptores solo sortaré un Pokémon, si tengo entre 100 y 200 suscriptores sortaré dos Pokémon y sucesivamente llegando a sortearse en algún momento hasta 9 Pokémon, y dirá ¿Pero si hay más suscriptores tengo menos posibilidades de ganar? Pues no, ten en cuenta que no todos los suscriptores pueden estar interesados en este Pokémon, porque lo tengan, porque no les guste, o por el motivo que sea. Yo te recomendaría que para que tu nivel de probabilidades aumente, invites a tus amigos a suscribirse a mi canal. Y ahora vamos al sorteo de este mes. Como han podido ver durante todo el vídeo, el Pokémon de este mes es Celebi. Este Celebi en concreto fue repartido en marzo del 2016. Viene con el Leo GF y con el ID 03016. Tiene la habilidad Cura Natural, los movimientos Confusión, Recuperación, Campana Cura y Velo Sagrado. Nintendo lo repartió sin objetos equipados, pero mi sorteo estará equipado con una banda Focus y estará al nivel 100. Los requisitos que debes de cumplir para llevarte este fantástico Celebist son... En primer lugar, suscribirte o estar suscrito a mis canales de YouTube y Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y escribir la palabra participo y tu nombre de usuario de Twitter. Y en tercer y último lugar, y es muy importante, tienes que retuitear el tweet de mi vídeo, que estará fijado en mi perfil de Twitter arriba del todo para que te sea fácil encontrarlo, y también estará en la descripción de este vídeo. Si por algún casual de la vida no sabes cómo hacer retweet, aquí tienes el mini tutorial de cómo hacer el retweet, lo dejaré ahí un tiempito. Ahora, la fecha del sorteo. Puedes participar desde hoy mismo hasta el día 31 de octubre, y el 1 o el 2 de noviembre indicaré quiénes fueron los ganadores del sorteo. Recuerda que cuantos más amigos invites a suscribirse a mi canal, aumenta tu probabilidad de ganar. Así que no me queda nada más que decir que muchísima suerte a todos.